Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, miércoles 5 de junio del 2019. Día Mundial del Medio Ambiente, en que toda la población del mundo ha de ponerse a cuidar nuestra casa común, la Madre Tierra. Gracias a Telenor Canal 10 y en nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de hoy Hoy le estaremos hablando en la primera parte Los comentarios de Jaime Bailey Este gran eh, señor de la comunicación Peruano radicado en Miami Que dicen los políticos de Danilo Medina Que no fueron ellos Que dicen los de Leonel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 y el Mármol, también al Canal 14 que nos une a Puerto Plata, la ciudad de los cruceros, la novia del Atlántico. Al 41 que nos une a la Olímpica Ciudad de la Vega. Al 42 a Sánchez Ramírez que nos une a la provincia de los Metales Preciosos. Gracias mil a Televiaducto que nos abraza a través de su Canal 17 con la provincia de los presidentes. Espaillat.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 a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Esto es, de, esto es de mañana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en materia de comentarios, entrevistas, análisis, todo este acontecer para ustedes. De inmediato darle la bienvenida. ...a nuestro compañero Francis Rodríguez... ...muy buenos, buenos días, días Francis... Yo. ...buenos días amables televidentes... ...a Dios las gracias por la luz de este día... ...que nos ayude a desenvolver en él... ...que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones... ...eso pido por mí y por todos... ...para que el Todopoderoso... ...nos traiga esa inteligencia... ...que tanto la necesitamos... ...yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes... ...el favor que nos brindan cada mañana... ...en permitirnos entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. Saludar a tanta gente que nos ve en las calles y se reportan como asiduos televidentes nuestros. Gracias a ustedes, porque de ahí es el compromiso de llevar información precisa y veraz y oportuna. Bien, eh, Francis, compartir con todos esos amigos el informe del bien. tiempo. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, Hoy van a continuar las posibilidades de lluvias moderadas a fuertes, a veces con tormentas y relámpagos y truenos en algunas regiones del país, porque la vaguada persiste en los diferentes eh, sistemas de nuestra geografía nacional a diferentes alturas de la troposfera sigue incidiendo combinada con el viento del sureste que está arrastrando campos nubosos. Especialmente la zona del noreste estará incidiendo esta vaguada. También las regiones del norte, sureste, cordillera central y zona fronteriza tendrán eh, posibilidades fuertes de lluvia a partir de la tardecita y primeras horas de la, mañana, eh, de la noche. La temperatura va a continuar calurosa, por lo que se recomienda ingerir suficiente líquidos y las personas que tienen sobrepeso y condiciones de, de salud, mantenerse atento y cuidado, ingerir líquidos. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, gracias, Fulvio, gracias por el informe. De esta forma podemos planificar... Recordarles que el consumo del agua debe ser racional y que no deben ser utilizadas las aguas que llegan para consumo humano en riesgo y producción. Para ello están los canales, que las aguas que dispone eh, para cada zona de producción. En esta mañana, como anunciara Fulvio, la producción tiene preparado eh, lo que ha tenido un cierto revuelo porque desde Miami el comunicador Jaime Bailey un tanto controversial eh, ya daré mi punto de vista sobre él y sobre su forma y cómo llega a tener una, como, una cosmovisión de la política no, nacional como si se tratara de un Estudio de local, pero veamos y si luego comentamos este comunicador chileno que está radicado en en la Florida. Vamos a verlo. Con absoluta impunidad a la República Dominicana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 ...de Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández... ...con lo cual surge una primera pregunta, ¿no? El ex presidente Fernández que conoce a estos dos generales... ...Crispini, uh, Medina y Medina... Eh, ...no está enterado de que ambos... Eh, eh, ...probadamente o alegadamente, pero las pruebas son bastante irrefutables...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 Pasamos a una otra segunda denuncia que me parece a mí que es todavía más grave. Se trata del capitán retirado venezolano, Carlos Aguilera. Esta es su fotografía. Este es Carlos Aguilera. Les voy a contar quién es Carlos Aguilera. Él fue, en época de Chávez, nada menos que director de los servicios de inteligencia y prevención, o sea, de la DICIP, ¿ah? hizo una gigantesca fortuna como director de relaciones presidenciales de Chávez, no se lleven la foto, déjenla ahí, secretario de la presidencia del dictador Chávez, viceministro de gestión comunicacional y de gestión administrativa. Llegó a amasar una fortuna de centenares de millones de dólares, al punto que se convirtió luego en cliente del Banco Madrid, en administrador de la sociedad consultora inmobiliaria CLAP con B de Barcelona al final y accionista en España de la constructora Girardot 53. Este capitán venezolano uh, Carlos Luis Aguilera es propietario de dos villas en casa de campo, la romana República Dominicana, una villa eh, bajo el nombre de Río Arriba 6 y la otra villa Río Arriba 5. Eh, ambas villas sumadas tienen un valor aproximado de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Y este capitán venezolano, gran ladrón del chavismo, protegido de Chávez, que desfalcó a su país de centenares de millones de dólares y compró dos villas en casa de campo y asimismo propiedades carísimas en España, puedo yo... Eh, según mis servicios de inteligencia, revelar esta noche que le ha donado 400 mil dólares a Leonel Fernández, al expresidente Leonel Fernández, a través de la fundación de Leonel Fernández, Funglode, y a través de su banquero y testaferro, el suizo Charles Henry de Beaumont. Charles Henry, Henry de Boamont es un suizo que es un personaje clave. Más adelante vamos a ver su foto. Y a través de María Eugenia Mosquera, venezolana ella, íntima amiga de Leonel Fernández. Esta es entonces una primera denuncia. No solo que este ladrón chavista, Carlos Luis Aguilera, el capitán Carlos Luis Aguilera, exdirector de la DC, se compró dos mansiones en Casa de Campo, pero que además le ha donado, o sea, le ha regalado graciosamente de su dinero robado 400 mil dólares a la fundación del expresidente Leonel Fernández para financiarle su campaña presidencial este año y el próximo con miras a las elecciones del 16 de mayo de 2020. Esa plata le ha sido entregada a la fundación Funglode por el vaquero suizo Charles Henry de Beaumont y por la amiga del expresidente Fernández, María Eugenia Mosquera. Bueno, esto es bastante grave porque... Podemos sacar la foto. Me parece que el expresidente Leonel Fernández no debería recibir dineros de grandes ladrones del chavismo. No es cierto. No es el expresidente Fernández un hombre desinformado, corto de miras, extraviado, bobo. No, no es sospechoso de ser bobo, es muy astuto, tanto que yo creo que es un poquito maquiavélico, tan maquiavélico que yo creo que se ha olvidado de la decencia y del honor. No puede el expresidente Fernández recibir de este capitán re retirado, Carlos Luis Aguilera, gran ladrón del chavismo, 400 mil dólares. Vamos a otro gran ladrón del chavismo instalado en casa de campo igualmente. Este se llama Said Aurelio Cabrera. Vamos con su foto. Ahí está, Said Aurelio Cabrera Abraham, que fue oficial del ejército venezolano. Fuentes consultadas aseguran que era la pieza clave que desvió fondos de PDVSA a las cuentas en el extranjero de Rafael Ramírez. Está asociado de nuevo con el banquero suizo Charles Henry de Boimont. Es propietario de una mansión en Casa de Campo, La Romana, la Villa Barranca 17A. Yo doy las direcciones exactas, ¿no? Y le ha donado muchísimo dinero al expresidente Leonel Fernández, de nuevo a través de la señora María Eugenia Mosquera, venezolana íntima amiga del expresidente Fernández. Ya tenemos dos, podemos retirar la foto de Said Aurelio Cabrera. Tenemos dos eh, encumbrados eh, eh, billonarios, quizá billonarios, eh, del chavismo que financian las campañas políticas de Leonel Fernández y que viven, por supuesto, a cuerpo de rey en República Dominicana. Vamos con eh, la otra foto que pertenece a Carlos Gil Ramírez, o Carlos Gil Ramírez. No sé cómo se pronuncia, ahí está su primera foto, su apellido correctamente. Eh, este empresario venezolano paraguayo, cuyo patrimonio se calcula en nada menos que 700 millones de dólares, ¿eh? recibió de un protegido de Chávez Adrián Velázquez, luego les voy a poner la foto de Adrián Velázquez Adrián Velázquez está ahora mismo detenido en España junto con la que era la enfermera de Chávez Adrián Velázquez le dio a este señor 30 millones de dólares ¿eh? antes de irse a España y antes de que lo detuvieran este señor y tengo las pruebas de cómo se los dio a ¿eh? estos 30 millones de dólares a través de una carta de diligencia eh, a través de la empresa Pictet, a través de tres cuentas bancarias. ¿no? Todo esto lo podemos probar, no todo esto me lo ha suministrado, en fin, la oficina de inteligencia que supervisa América Latina y el Caribe, mis fuentes de inteligencia. Este empresario riquísimo venezolano, riquísimo, eh, le ha donado 100 mil... Uh, dólares a Leonel Fernández, según mis fuentes, a través de Charles Henry Beaumont. Este Charles Henry Beaumont está en todas partes, ¿no es cierto? Uh, vínculos con Leonel Fernández y a través de María Eugenia Mosquera. Siempre reaparecen esos dos nombres. Uh, no los quiero marear, pero... Eh, este señor también está establecido en República Dominicana desde 2014 y posee una villa verdaderamente gigantesca, gigantesca eh, en Casa de Campo, la villa Río Arriba 17, Río Arriba 17. Eh, reitero que el banquero venezolano Víctor Vargas, el 10 de mayo, o sea, estamos hablando hace menos de un mes, se reunió con Carlos Gil en Casa de Campo y le entregó 100 mil dólares para la campaña de Leonel Fernández. Bueno, eh, vamos al siguiente personaje fotografiado. Por favor. Eh, este muchachito, este jovencito que ahí parece que tuviera cara de asustado, no debería estar tan asustado porque se llama Maximilian Andrés Camino, Maximilian Camino, muy bien. Este Maximilian Camino um, tiene propiedades en Cap Cana, ha invertido 20 millones de dólares, este estaferro de Adrián Velázquez, el que se fugó a España y ahora está detenido con la enfermera de Chávez. ¿Ah? Cuentan con terrenos en el resort de Cap Cana. Lo interesante es que el 19 de abril, o sea, estamos hablando hace menos de dos meses, este jovencito, que ahí parece que no mata ni una mosca, ¿no? Voló en su avión privado de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de La Romana con 200 mil dólares en efectivo. ¿Ah? ...en maletines... ...nadie controló nada... ...supongo que tú aterrizas en el Aeropuerto Internacional de la Romana... ...y nadie te pide ni el pasaporte... ...ni te abre las maletas... ...y esos 200 mil dólares fueron entregados... ...para la campaña de Leonel Fernández... ¿ah? ...en la Casa Las Palmas 5... ...de Casa de Campo... ...ahí este Maximilian... ...entregó los 200 mil dólares... ...que había traído desde Estados Unidos en nombre de su jefe y mentor, Adrián Velázquez, que está detenido en España con la enfermera de Chávez. Y la donación fue recibida por Omar Fernández, sobre cercano a Leonel Fernández, en presencia del señor Giorgi Nader. Anteriormente, a principios del mes de abril, este mismo Maximilian Camino, este mismo, ...había transferido a la cuenta de Reinaldo Nicolás Nader... ...alias Georgi Nader... ...300 mil dólares más... ...ya van 500 mil, ¿eh? ...como aporte a la campaña del doctor... ...Leonel Fernández Reina... ...bueno, será doctor, doctor en lavar activos... ¿eh? ...no sé doctor en qué, Leonel Fernández... ...doctor en recibir dinero de los ladrones... ...del chavismo, de los narcos... ...a través de la empresa Lit Oil... Eh, del banco JP Morgan Chase Bank, número de cuenta 717118850. Acá está todo. O sea que este chico, que parece que no mata, pero ni a un zancudo, ha sido el emisario que ha donado, eh, vía señor Nader y señor Omar Fernández, 500 mil dólares en el mes de abril, principio de abril y 19 de abril, a la campaña de Leonel Fernández. Podemos retirar la foto del chico que lo hemos hecho famoso, porque hoy, bueno, sus amigos, sus novias le van a decir, caramba, no te ha ido mal Maximilian, ¿ah? que está viajando con maletitas de 200, 300 mil dólares, no te ha ido mal. Bueno, y así vamos a seguir contando después de la pausa, ¿no? Pero ya les he contado cómo esos cuatro personajes, todos de origen venezolano, Aguilera, Cabrera, Gil y Camino... Esos cuatro personajes venezolanos, avecindados en República Dominicana, con la protección de los gobiernos de Fernández y Medina, comparten su dinero, quizá a cambio de esa protección. La impunidad no sale gratis, ¿no es cierto? Si tú quieres que te sigan protegiendo, entonces tú tienes que eh, apoquinar, ¿les gusta ese verbo? Te tienes que mojar. Leonel quiere volver a ser presidente, cuatro veces presidente, es una suerte de Balaguer redivivo, el presidente eterno de los dominicanos. Bueno, hay que colaborar con el doctor Leonel Fernández Reina, ¿no es cierto? Y así fluye la plata, la plata llega sola a la campaña de Leonel. Diré también, antes de continuar con mi denuncia, que me hace muchísima gracia, que los partidarios eh, en redes sociales, en plataformas digitales del expresidente Fernández me insulten de una manera tan eh, estrafalaria. Creen que me van a intimidar, muy por el contrario, cosquillean mi ego. A mí me encanta que me insulten porque eso me espolea a decir la verdad. Y además me insultan eh, de modos francamente... <risas> Pueblerinos o parroquiales o antiguos no, Por ejemplo, me acusan de ser homosexual Dicen el periodista homosexual, Jaime B Yo no soy homosexual, me encantaría serlo He tratado de serlo No he podido, porque me gustan mucho las mujeres también Luego me acusan de ser drogadicto El periodista homosexual y drogadicto Bueno, yo creo que no soy drogadicto Soy bipolar Sí, sí. Pero estoy bien medicado, me tomo mis tres pastillitas. ¿eh? Cuando era joven, cuando tenía 18 o 20 años, fumé un poquito de marihuana y aspiré un poquito de cocaína. Y no me arrepiento, la pasé bien. Pero dicho eso... Eh, ningún linchamiento moral que intenten perpetrar contra mí me va a callar. También dicen que a mí me ha pagado Danilo Medina, que ha enviado dos emisarios con maletines, que me han comprado. Pero que no solo me han entregado los maletines, sino que luego me han sodomizado. ¿No? ...y que yo he gozado con esos actos contra natura. Ojalá hubiera ocurrido todo eso. No, no ha ocurrido nada de eso, nada. Simplemente he recibido estos papeles... ...que son mis fuentes de inteligencia... ...fuentes confiables, bien informadas en Washington. Fuentes que están escandalizadas... ...con la corrupción en la República Dominicana. La corrupción, la, las platas del narcotráfico... ...las platas de los robos, del chavismo... ...que están entrando en las campañas políticas... ...de Leonel Fernández. Y no me sorprendería que entrasen también... ...en la de Danilo Medina... ...y esto hay que denunciarlo... ...esta es la siguiente foto... ...yo había dicho que es un banquero suizo... ...no, es un banquero francés... ...se trata de... ...y tiene un nombre aristocrático... ...o literario... ...Charles Henry Dubosc de Beaumont... ...Charles Henry de Beaumont... ...es un señor joven... ...joven, nacido en el año 76... Apuesto, bien parecido que se ha convertido en el banquero de los magnates eh, chavistas afincados en República Dominicana es el banquero de los ladrones chavistas en Dominicana o sea, es el testaferro encargado de crear cuentas bancarias en paraísos fiscales o crear estructuras financieras que permitan ocultar los verdaderos dueños del dinero. Por eso, por ejemplo, cuando el capitán Aguilera o cuando el señor Cabrera o el señor Gil eh, compran mansiones en casa de campo, villas en casa de campo... Siempre aparece el nombre de este banquero francés, Charles Henry de Beaumont. Él presta su nombre para lavar esos dineros sucios, turbios, y para ocultar eh, eh, la verdadera identidad de los dueños de esas mansiones. O sea que este es un aliado y cómplice y protector de los ladrones chavistas en República Dominicana y es bueno que se sepa. Y es también un intermediario de las donaciones a Leonel Fernández. Pero en realidad, la principal emisaria que recoge los dineros de los ladrones chavistas en Dominicana y los lleva a la fundación de Leonel Fernández, es esta señora. Es venezolana y se llama, y es muy guapa, María Eugenia Mosquera. Y creo que ha hecho televisión o ha tenido uh, vínculos en un canal de televisión venezolano. Es amiga de hace muchos años del ex presidente Leonel Fernández y se ha convertido también en una suerte de operadora política de, de Leonel. Esta señora, María Eugenia Mosquera, aparece siempre o casi siempre recibiendo las donaciones, los aportes millonarios de campaña para Leonel Fernández. Esta señora, junto con el banquero francés, son absolutamente funcionales, absolutamente funcionales a la voracidad a la rapacidad, a la codicia de Leonel Fernández para hacer dinero desde la política. ¿Se puede hacer dinero desde la política? Claro que sí. Pero la principal manera de hacer dinero desde la política es siendo candidato una y dos y tres y cuatro veces. Porque cuando eres candidato, todos tus amigos, amigos ricachones te dan dinero para la campaña. Y luego, si te dan 10 millones, te gastas tres Y el resto queda para el futuro. ¿no es cierto?, para la jubilación. Así es como hacen dinero los políticos. A ver, vamos a la siguiente fotografía que me han hecho llegar mis amigos desde Washington, mis fuentes confiables. Este señor es identificado como George Alexander Nader Nicolás. Fuimos escuchando a en Jaime la Bailey. Este, hace... este señor... Uh -huh. Lo único que lo motiva a expresarse de diferentes personajes de la vida política y empresarial del mundo es el dinero. Aquí se evidencia, a mi manera de entender esto, ¿eh? que fue pago para eso y se le dio informaciones. Lo que evidencia el grave problema y deterioro social y moral que hay en el PLD. Ya eso no es un partido. Eso simplemente es un consorcio empresarial o una cosa ahí de, de castas, de familias y de. Se parecen a, a, a esta familia de los sicilianos. En fin. Eh, ¿Qué que, que puede eso aportar al, al país? ¿Qué puede eso aportar a la, toda la problemática que nosotros tenemos aquí en República Dominicana? Si la justicia aquí no funciona. ¿Tienen ellos que darle datos a la justicia para que la justicia actúe? Y la justicia controlada por ellos mismos. Eso lo que evidencia la podredumbre. La podredumbre que hay adentro del PLD. Mira... Yo creo que más que muestra un botón, ¿verdad?, para poder definir esta, estos alegatos requiere de una mayor eh, información para comprobar cada uno de estos datos. Resulta un poco raro que Leonel Fernández tenga tanto poder en periodo de 2014 a la fecha, cuando ha sido el hombre más atacado por el propio gobierno y por su propio partido, para definir y distanciar a Danilo de la, de la ruta de Leonel. Pero qué poco creativo, utilizando a un individuo de tan poca valía moral internacional, él tiene su forma, pero todo el que quiere de forma morbosa escuchar a alguien exponer los temas que expone, pone a Jaime Beigle. No tiene... Eh, ningún tipo de credibilidad y además esto se compone porque tiene un carácter o una similitud a lo que hicieron con Quirino esto ayer fue objeto de una rueda de prensa donde el equipo de Leonel Fernández explicó y ya había detallado antes de que saliera el programa de que había salido un unos emisarios desde República Dominicana, que gastaron 122 mil dólares en esa trama. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Buenos días, buenos días, bendiciones. Buenos días, buenos. bendiciones. Hermanos, tantos problemas que tiene este país por resolver. <ríe> de de se, verdad que y sí. Se, y se van a cosas para entretenerse. El pueblo, mira cómo Leonel no es bueno, en realidad. El pueblo está sufriendo todas las situaciones. Yo considero, cuando mencionan todos esos orocones de, de, de Venezuela, ahí hay una relación que le, que, que, una que están involucrando a Leonel con esta situación, ahí se ve que es entre ellos la del pleito, sí. o sea, que no son sinceros entre ellos. Y si no son sinceros entre ellos, ¿qué serán sinceros a Para el a, a país. A favor del pueblo para el país. Eso es la pena, tanto problema en salud. En Nos quitaron a Odebrecht, que es lo más importante ahora mismo. De la palestra pública, de aquí, del país. Lo más importante ahora mismo es Odebrecht. Pero tú sabes a qué se debe eso. Aquí. Es una reacción. Ramés Jiménez, quien es el coordinador de campaña de Leonel, dijo a la gente de Danilo que no tenga miedo. Nosotros no le vamos a atacar judicialmente. Lo vamos a cuidar. Y también dijo, si tenemos algo, si quieres lo podemos sacar a Danilo. Entonces, son reacciones, lo que implica ahí eh, la división que hay en esos grupos. Se van a mellar, como dicen más, la, las diferencias. Y es lo que dice el amigo televidente, ¿saben los problemas bueno, que hay aquí en este no nos medio? quitaron del tapete como importante Odebrecht, que es lo que está muy implicado. Bueno, decir que ayer murió la señora María Almánzar, sí. madre de Nicolás Hidalgo, nos unimos a toda, a toda la familia y les damos nuestras condolencias por el dolor que están pasando. Paz a los restos, paz al alma de María Almanzar, madre de Nicolás Hidalgo. Bueno, de igual forma, entonces aprovechar para darle, eh, lamentar el fallecimiento de Nacer, a Amek, hija de, de la doctora y... Isaíra Me, que, hermana de Sulay Joa, que en el día de ayer falleció en la madrugada en, en Nueva York mientras se atendía de un cáncer de mama, una muchacha hermosa, joven, joven, joven y con mucho talento porque la conocimos y muy trabajadora. Deja en orfandad a dos niños, es decir, deja a sus dos niños pequeños. Eh, nuestra condolencia a toda la familia. Eh, a la familia Amec Lizardo, ¿verdad? Sí, nos unimos a ese dolor. No. Decirle, Francis, que los restos de la señora María Almanzar estarán siendo velados en la funeraria Don Benigno, aquí en La Salcedo. Y saludar a mi hermana Irka, que se recupera satisfactoriamente en, en estos días que fue intervenida de la... Vesícula. Ah, okay, ok. Pero gracias a Dios está todo bien. Y veo sí. que me nos está mandando ahí un saludo. Gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana. Ya vimos el inicio del programa, eh, lo que ha acontecido, porque caramba, qué, creativ qué poca creatividad de, la, de los sectores políticos nacionales eh, de tratar de, de enrostrar o de asegurar o de desnudar una una situación y indirgársela a otro, pero en la forma que Bailey lo hace, tratando de desviar, porque incluye a Danilo, pero de una forma muy sutil, y con el tema de reelección y de la reforma, eh, que los dos, ninguno de los dos lo quiero, eh, pero ¿quién eres tú para querer aquí en República Dominicana lo que estamos padeciendo? Pero qué raro que se interese por República Dominicana. Bueno, no, eso eso, eso fue mandado, eso fue pago. Se parece a lo mismo que hicieron cuando Quirino. Y lo que indica que son gente inescrupulosa que están dispuestas a, a cualquier hacer cosa. cualquier cosa. No con esto estoy defendiendo la otra no, no, parte. No, no, no. Porque lo hacen de todas maneras. Es llevar este tipo de, de, de información utilizando un individuo sí. que se dedica a y eso lo que implica también que no les importa lo que está pasando en el país Para no nada. les importa la necesidad o este lo que, del dice pueblo. a cualquier costo sostener el poder bueno a cualquier cosa ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano. Hola, Francis. Buenos días, aquí presente. A Dios las gracias. Adiós, gracias, Francis. ¿Y tú cómo te va? Bien, gracias a Dios. Vivo, Francis. Eso es importante. el compromiso diario de informarle a la ciudadanía. Aquí estamos. Vi, y Fulvio, y Fulvio. Aquí, está. aquí estoy, hermano, desesperado, esperando tus noticias. No, no, no me puedo ir sin ella. Bueno, Fulvio, vamos, vamos arriba entonces. Miren, señores, vamos al ámbito internacional. Vamos a Argentina Mujeres e integrantes de la comunidad LGBT Salieron a las calles de Argentina A denunciar la violencia de género Y en particular la tasa de feminicidios Asimismo exigen el aborto legal y seguro Ahí están las imágenes ¡Veamos! Esto no es en contra de los hombres todos para lograr igualdad. Históricamente y culturalmente venimos para atrás nosotras por un montón de cosas. Entonces, este, que estemos todas de pie, cantando, gritando, pintándonos, es maravilloso. Me da mucha felicidad. Hay más, o sea, más conciencia de que las mujeres somos personas, que valemos igual que todos. Bueno, ahí están las declaraciones de uno de las manifestantes por allá, en Argentina en el ámbito nacional señores el equipo de Leonel Fernández acusa a sectores relacionistas de hacer campaña sucia a propósito del programa dedicado a Leonel Fernández que hizo Bailey, señores veamos la firme defensa de nuestra constitución que ha encabezado el presidente Fernández ha despertado nuevamente a los artífices de la campaña sucia. Esta vez valiéndose de un desacreditado fabulador en Miami para lanzar historias falsas y difamatorias en contra del líder del partido de la liberación dominicana. La defensa de la constitución y la estabilidad democrática trasciende los partidos políticos convirtiéndose en una causa de nuestro pueblo Ahí están rueda de prensa señores las declaraciones por parte del equipo de campaña de Leonel acusando a sectores reeleccionistas de hacer esta campaña sucia en contra de Fernández miren en el ámbito local-regional, la directora del Distrito Educativo 0705 dice incidentes con directora y conserje en una escuela en el cercado aquí en San Francisco de Macorís no fue en un ambiente laboral. Vemos imágenes donde se dice que resultó herida la maestra, directora Maritza a manos de la conserje y de su hija. Ahí vemos el pozo tubular que se construye, por el cual se dice que vino la discusión. Vamos a escuchar entonces qué dice la directora del Distrito Educativo. Adelante. Queremos aclarar sobre el impasse que ha sucedido entre la directora de la Escuela Eusebio Manzueta y la... Eh, perdón y la conserje que trabaja en María Isabel Burgos, en las horas de la mañana. Este incidente que se ha producido entre estas dos personas, pues no es laboral, sucedió en el fin de semana, y eh, no tiene que ver nada con eh, situaciones de escuela, porque fue en la comunidad. Sucedió en la comunidad, nosotros estamos haciendo un levantamiento de información, el cual eh, vamos a remitir a las instancias superiores. El, el incidente no fue laboral, hasta ahora es lo que tenemos. De todas maneras, ya ellas de manera particular están procediendo en la parte judicial. Entonces, para el día de mañana cuando está programada eh, la medida, el juicio de medida de coerción, contra la conserje y su hija, acusado de agredir, de herir a esa directora en la Escuela Eusebio Manzueta del Cercado. Miren, la subdirectora de la escuela en Villaverde, de la Escuela María Altagracia Paula, explica lo sucedido de justamente el incidente contra un menor de 5 años, que se dice fue lanzado por otro allá en esta escuela, en esta área infantil, justamente de aquí, de este pasamano donde vemos. Escuchemos entonces la subdirectora de la escuela, María Altagracia Paula. Adelante. Como el niño cae, no te puedo narrar porque no estaba presente, pero sí fue la hora del juego. Su recreo de Fue ellos, todas áreas, esta es la pasarela de los niños de nivel inicial Tú te das cuenta que no tenemos un segundo nivel, sino un solo nivel Y los niños juegan toda esta pasarela, ellos mantienen, pero las maestras también se mantienen A contacto de ellos, eh, paseando todo el pasillo, su pasarela para atenderlo De un momento dado, en su juego ellos están, es ahí donde Sucede la situación que el niño fue aquí cae. Entonces, fue aquí. Sí, esta fue la área donde nosotros pudimos, las maestras pudieron socorrer al niño de cinco años que cayó. ¿Se presume que el niño estaba como entonces? Pues ¿Se subió ahí? Bueno, presumimos, como tú dices, que estaba aquí mirando hacia abajo. ¿Verdad? Y podía darse caso que o un mareo o algo, él cayó. No podemos decir Pero, ¿y entonces, que pues, nadie lo lanzó. ¿Y la de que fue el otro niño también ¿Eh? que lo lanzó? No podemos decir que lo lanzó, porque los niños juegan. Son Todos de cinco años estaban en el proceso de juego. Ahí están las declaraciones de la vice-directora, o subdirectora, mejor dicho, de la Escuela María Altagracia Paula. Critican el accionar de la alcaldesa de Salcedo por colocar grafitis en el local de Franfis Trujillo. Ahí vemos las imágenes que han recorrido el mundo, señores. Y vamos a ver esta información. Adelante. Fíjate lo que se puede ver en las redes, a toda luz evidencia una actuación que es reprochable, no es correcta, no es quizá la manera de uno pues, establecer el disgusto con relación a un candidato X. Fíjate lo que se puede ver en las redes, a toda luz evidencia una actuación que... Es reprochable, no es correcta, no es quizá la manera de uno pues, establecer el disgusto con relación a un candidato ex. Independientemente del partido, hay muchísimos medios mediante los cuales tú puedes establecer la op oposición sin tener que irte a actos de violencia. La violencia de cualquier manera eh, tiene alcance legal y es que se evidencia también algunos daños eh, morales, así como algunos daños a la propiedad. Debió de utilizarse los mecanismos legales que permite la ley y la Constitución de la República para tratar de prohibirle de que él, eh, el nieto de Trujillo eh, y sus seguidores no puedan ejercer su derecho democrático. si sí tiene persecución porque nadie puede causarle un daño a otro porque esas son actitudes de personas que piensan como piensan los que están ahora mismo en el Estado, de querer perpetuarse en el Estado bajo la represión y bajo la imposición de los recursos económicos. Ahí están las declaraciones de esos abogados aquí en San Francisco de Macorís. Crean vertedero improvisado en la carretera, comunica el cercado. Miren esto, recuerden ustedes que... En esta parte aquí en la carretera del cercado había un deslizamiento, había un derrumbe Y eh, por disposición de la gobernación se hizo un relleno, se amplió, esto estaba muy bonito Se decía incluso parecía como una especie de parada ahí Bueno señores, increíble, miren el vertedero que han creado ahí en esa zona La inconsciencia de los ciudadanos hasta dónde le ha llegado Incluso cristales, botellas. Increíble. Y el maledor. Ahí no se puede estar porque hasta animales muertos lanzan. Terrible. Eso es en la comunidad del cercado. Ahí están las imágenes. Qué lamentable, señores. Qué lamentable. Como lamentable también son estas imágenes en la misma zona. Vaya la sorpresa que nos encontramos. Miren estos muchachos, son dos estudiantes luego de salir de la escuela y miren lo que hacen, miren lo que hacen los dos estudiantes. Competencia de motocicleta señores, recuerden ustedes que días atrás uno de dos también perdió, perdió su vida en la carretera San Francisco de Macorís-Tenares, justamente en este tipo de acción, realizando competencias de motocicleta. Y miren estos dos jovencitos, dos estudiantes Y más en esa peligrosa carretera de el cercado Increíble, ahí está Preparados, listos Encienden los motores, observan un poquito Ahí está, listo Y fuera, ahí está señores Increíble Así que las autoridades competentes eh, hay que supervisar por allá esa zona en el cercado Porque está realizando carreras clandestinas Competencia de motocicletas clandestinas Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos Es agua Randy Lar, 100% purificada con sistema Osmosis Tan dominicana como tú llámenos Al teléfono que aparece en pantalla Y recuerde que ya tenemos botellita en una fundita Mírenla aquí, increíble en una fundita, en una fundota es la misma cantidad que trae el potecito que cuesta 10 pesos pero aquí en una fundita por tan solo 5 pesitos agua randy la, la número uno, consúmala usted también, qué bueno señores, no hay tiempo para más, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares Bendiciones. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana, nueva vez, tempranito. Así que Francis Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, bueno. y Que tenga un feliz día hoy y siempre. Y siempre. Bien, eh, yo me pregunto, con respecto a las feministas que insisten en crear una sociedad distinta a la que ellas... O ellos encontraron, escúcheme bien, transformar a un estilo de vida como ellas quieren, cuando ellas nacieron, encontraron una sociedad organizada, con altos y bajos, pero una organización perfecta, de una sociedad basada en la familia. Y yo me pregunto, ¿cómo afecta? Las leyes actuales a mujeres, con todo el respeto, que no tienen vocación de formar familias porque su inclinación sexual le impide formar familia. Porque no es posible que la unión matrimonial del mismo sexo produzca un hijo a menos que lo adopten. Pero hay algo interesante. Los feminicidios se producen en un contexto familiar por la distorsión del mismo individuo que agrede y mata a la mujer de forma atroz y que condenamos pero no se da en el ámbito de las reclamantes, porque ellas no tienen relación con un hombre, sino con mujeres, y a viceversa, viceversa, es decir, hombre y hombre, y hombre y mujer y mujeres. Entonces no veo dónde está la afectación al estilo de vida y a la formación que ellas tienen cuando encuentran una sociedad que no se pone bra bravo porque ellas decidan irse con una pareja de su predilección que no se interviene en que se desarrollen ambos con negocios, hagan sociedades, un contrato, se puedan suceder los bienes y crear todo el ambiente, ¿por qué transformar lo que ya está hecho en la forma para crear una sociedad totalmente distinta a la que la humanidad ha desarrollado. Le va a ser un poco difícil seguir intentando por esta vía a los feministas y abortistas en Argentina, y como en el mundo. Aquí ya nos tienen implementados los acuerdos que hizo Broster, el antiguo embajador norteamericano, con Danilo Medina y su gobierno. Le están devolviendo o le están pagando poquito a poquito porque no le hemos permitido que se lo entreguen todo. Eso es lo que está pasando con esta política de género en República Dominicana. En lo particular, a mí me llama poderosamente la atención eso, si no son personas de vocación y que, y que promuevan el desarrollo integral de la familia, porque en ningún caso he visto mencionar la familia, no les interesa, ¿cómo a ellos le, el aborto o la ley de aborto le afecta? Porque una mujer con una mujer no se embaraza. No lo entiendo. Bueno, ¿Eh? ese caso es una agenda. Que anda por el mundo, pero los países que, que le han dado cabida un, a este tipo de un, libertades después, ya están recogiendo lo, lo para atrás. Después ponen el tema, que ponen esa parte en la agenda, si sí, el otro tema, entonces ponen el otro, pero vale. es una agenda. Allá <ríe> ellos. Eh, estoy totalmente en contra de los feminicidios, totalmente, Total, claro. totalmente en contra. Y a favor de los derechos de la humanidad, de los derechos del hombre. Y que tengamos una sociedad bien compacta. Sí, pero el, el, el, el núcleo es la familia. Ahí está, en la familia. Ese es el núcleo que hace las sociedades. Bien, la otra parte de la noticia es que el equipo de Leonel Fernández acusan a sectores reeleccionistas re de hacer campaña sucia. ¿Y quién hace campaña sucia y quién no hace campaña sucia? Qué bendito tema, señores, en estos momentos de tantas necesidades de este país. Por otro lado, Radamés Jiménez dice que Leonel Fernández le proporciona un pacto de impunidad a Danilo Medina y a su equipo. ¿Qué le estará diciendo con esto? ¿O estará libre de pecado? Señores, necesitamos reorientar nuestra sociedad, necesitamos cambiar. Es necesario, es necesario, por el bien de la sociedad dominicana, rescatar, buscar los buenos valores. Esta acción, por ejemplo, de Bauta en, en, en Salcedo, que Bauta dice que no se arrepiente, es simplemente un estado fallido, en estado de derecho. Porque ahí están las leyes, es lo ahí que dice Bauta? están los procedimientos, que no, no se, se arrepiente ¿De que de...? De ya haber ves. pintado el local de Ramsey. Ahora, Bauta, Ay, debiera Dios. usted también pintar los locales del PLD. Porque lo que le están haciendo al país, vendiendo nuestra soberanía con tantos préstamos y tantos jóvenes más... ¿Dónde le sale a Bauta encaramicharse en de cara, me una...? Y es me un hecho asunto serio eso. Pintarse. Ahora, Mecho, se va a ahorrar unos pesos en la alcaldía porque ella va a poder, ya ella sabe que ella sabe pintar. Ah. ¿Tú crees que se va a poner a pintar? Sí, empezó a decir. Y, no, ese es una artista. Sí. Es un saludo, aunque ella... un saludo, me, Sé que, que ha sentido de mi posición. Pero fue un esa bruto fue un esa Pero, bruto. Pero lamentable, la lamentablemente no es... Eh, esto no es el producto, lo que ustedes han hecho no es el producto de la reflexión consciente yo, de lo que se procura a través de la memoria histórica de las hermanas Mirabal digo, y de Manolo. Yo digo, Francis, que... Por parte de, de RANFI, poner un local en Salcedo, es, mm. es, es, es como una provocación también. Ok, ya, ese es otro, eso, es otro eso, tema. Eso, sí, claro. Ese, ese debe ser el tema, o sí. debe de enfocarse sí, sí, en la reflexión. Sí. Ahí yo yo me inscribo, y, y dándole que vigencia. analicemos el contexto sí. y lo que ha sucedido y lo que Salcedo dándole vive. dándole vigencia, y dándole vigencia. Ellos ah, le han dado vigencia. Caramba, eh, y es por, la, por, por el vacío que hay de respuesta te a, a, al pueblo. Ahí podríamos nosotros enc encaminar una, una reflexión, Sí. pero creo de fondo que nosotros no podemos promover la intolerancia, la violencia, ni promover la sujeción o la limitación del derecho que tienen otros a desarrollar sus actividades y creencias en un ambiente social, político, porque óyeme, yo estuve revisando los textos y ellos violan una cantidad de preceptos constitucionales, pero entonces se incriminan en una cantidad importante de preceptos penales y también incurren en daños a la propiedad que generan entonces lo que llamamos indemnizaciones por daños a la propiedad privada. Sí. Es decir, autoridad, tú estás revestido de una autoridad, no te exponga eso y hagan una reflexión de qué se procura en Salcedo. Sea recordado ese tirano al que repudiamos todos Ahora... y no tenga cabida en Salcedo una posible candidatura de Ramfis Trujillo, Ahora Francis, porque lo que hay que reflexionar bien y hacer que el pueblo entienda el rechazo sí. de esta corriente. Ahora, Francis, yo quisiera escuchar la opinión de Jaime David, que hasta el momento creo que ha sido un silencio. Vamos a ver, eh, bueno. ¿qué nos dice el amigo? Eh, que nos, mm. Vamos a ver este contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Oye, yo no voy de acuerdo con que, por ejemplo, le pintaran el, el asunto aquel, pero sinceramente las hermanas Mirabal debieran de estarse retorciendo en su tumba. Una, porque su familia no han puesto su, su apellido en alto. Sinceramente que es toda este, vergüenza. Bien, gracias. Muchas gracias. La eh, reflexión, otro, sí. la reflexión, sí. la que acabamos de hacer. Sí. Otro caso, Francis, uh -huh. es la directora del Distrito Educativo, donde se eh, ocurrió el incidente con la directora de la Escuela de San Francisco de Macorís y ella dice que no fue en ambiente laboral. La declaración es de Dilenia Rosario, directora del Distrito Educativo 0705 en San Francisco de Lidania, Rosario. Delidania. Uh -huh. Lo que a mí me preocupa es el interés el esfuerzo que hace la directora del Distrito Escolar 0705 en decir que no fue en, en horarios laborales, que no fue en horario de escuela, ese interés, ese interés, ese interés como tratando de desvincular que esa acción pasó en un, local en un local educativo. porque la no misma solamente afectado... en un ambiente laboral, porque es una conserja y la directora de un centro. Sí, no y la misma directora del centro dice que fue para el, CET, mm. el filtrante de la escuela, mm. ella abrirle y ubicarlo para que hicieran el filtrante de la escuela, lo dice ella misma. Entonces, ¿por qué tanto interés y tanta cosa? Eh, eh, primero hay que reconocer lo que está pasando en los planteles. Hay que reconocer eso y enfrentarlo con la verdad y buscar soluciones fehacientes para que no sigan produciéndose. Tenemos otra llamada, Fulvio. Buenos días. Buen día. Buen día, a mi hermano Fulvio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Juan Carlos? Bendecido por llamado con María. Qué bueno. Cuéntanos. Opa, eh, yo lo que he estado viendo es lo que ustedes están hablando ahora, eh, presentando lo que es la directora y la conté. Eso, eso yo creo que usted ha de pensar, aparentemente porque anterior hay una riña y se presentó la hora de, de, de cobrar es como, por ejemplo, yo te digo aquí, Francio, Julio, no se ha en el momento de cobrarte pero sí se presentó en otro momento. Cobrarte, sería, Él entró. Por, por otra parte, eh, con la cuestión de la ciudad de los de, del señor de, aquel de, de que no quiere... No mal eh, sí. está mal, está mal, esa, esa forma que de, de, de, de utilizaron está mal, hay muchos medios de cómo hacerlo, miles de medios de cómo hacerlo que no hacerle daño a la propiedad porque solo son propiedad hacemos hasta ahora entonces eso son cosas que se Suver... de la mano Dios eso entonces, es su versión del orden público, sí sí sí exactamente como que la la, eh, como que digo, la universidad es dos personajes que se le pasaron por arriba <ríe> pues ya te sale, Muchas, gracias. Te... Muchas gracias, Juan Carlos Mira, entonces tenemos también que reseñar Que hoy es día mundial del medio ambiente Y tenemos un saldo negativo Por parte de los habitantes de la tierra, todos nosotros y en el cercado, San Francisco de Macorís, están creando un vertedero improvisado. Creo que hoy es buen día para revertir eso. Y que con la comunidad del cercado, la autoridad de, de La Peña, del mismo eh, San Francisco de Macorís... Que se ha quitado varias veces ¿eh? y vuelven y lo, y lo instalan... ¿eh? Pero entonces, yo creo que la comunidad del cercado no debiera permitir que eso se esté colocando o convirtiéndose como un vertedero fijo. Ya deben de salir de esa eh, basura y no, y no seguir con, tirando, vertiendo basura allí. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Buen día. Sí, muy buen, muy buen día, Frank. Muy buen día, Julio. Primeramente días. para felicitarlo por también el programa. Muchas Le habla gracias. Rafael de aquí de Salcedo. Ah, bien, Rafael. Rafael. Nos bien, interesa eh, mucho vamos, la opinión primeramente, suya. Primeramente. Sí. Sí, primeramente eh, quiero abordarle de que me gustaría que ustedes manden una cámara a la calle de Salcedo. Hacerle preguntas a la gente... ¿Qué creen ellos? ¿Qué opinan ellos en base a lo que acaba de hacer Bauta y la cínica? Para que ustedes vean que todo el mundo aquí en Salcedo repudia eso. Todo el mundo, en general, todo el mundo repudia eso. Ustedes ven que en la calle la gente se va a una peluquería, nada más se habla de eso, de ese abuso. Vengan aquí para que ustedes se cuenta lo que está pasando en Salcedo. Sí. ¿Entienden? Me gusta, sí. cuando ustedes mandan a la gente a la calle ya está frente, como me gustaría que la manden a Salcedo para que le explique la realidad de este pueblo. Porque, eh... De la, a la prensa yo le vendo una cosa y aquí en Salcedo es otra mándela por favor aquí a uno de que le pregunten ¿qué es por correcto para que ustedes vean sobre este caso sí. y otra pregunta le iba a es, hacer ¿dónde está Jánada David que es el que tiene que salir a pelear ese caso que es familia de él? hemos de preguntado papá, sobre cuál. eso ¿qué sucede? que él está usando a Mecho como títere Mecho para ver si se puede colar dentro del PLD hace todo lo que Jánada David le diga por ejemplo el domingo, el sábado pasado, te, este pueblo está totalmente limpio. Entonces traen 50.000 caballos en El pueblo ella estaba aplaudiendo porque ella quiere estar al lado de él. Pero yo quisiera que ustedes vean cómo quedó este pueblo lleno de mierda de caballos. Hay entero. Y el complejo deportivo que, que se hizo nuevo en los Juegos Nacionales. Vaya a ver qué desastre quedó en este play. Bueno. Si cualquiera que quiere montar una actividad aquí, hasta preso cae ¿sí? si no es de la gente del PLD. Sí, Ay, la mío. verdadera dictadura Se está viviendo a gente de de Aquí en Y bueno, vuelvo bueno. en este Me gustaría que una, sí. En la prensa Aquí para que le hagan preguntas Persona por persona Para que usted Se den cuenta Lo que está pasando Aquí en Salcedo. Muchas, muchas gracias hermano. Felicito por tu tu programa Y siga sí, Así que Vamos muy bien Muchas, muchas, gracias, muchas gracias Rafael muchas gracias. Bueno Eso sí Me ha interesado Y estamos interesados En saber Que no sea la opinión Nuestra Ni la de Rafael Sino la de la sociedad Ver cómo ¿Qué piensan de estas acciones y de cómo se maneja o se administra la ciudad de Salcedo con Jaime, con Mecho y Bauta, que aunque les reconozco que han hecho ese esfuerzo y han convertido a Salcedo en una comunidad laboriosa y sobre todo educativa por lo del centro científico, del liceo científico que han tenido grandes logros, y que Jaime el día pasado aparece con las cabargatas. Yo entiendo que es una actividad ecuestre, bonita, pero debe haber oportunidad y diversidad y no ser tan radicales, es lo que pienso. Eh, otra llamada. Está Francis, el, el, el hombre, hay otra llamada. Sí. Vamos Buenos, días. A Buenos días. Buenos días. Don Buenos días, don. Jorge, buen día, Buenos Francis. Y Fernández les saluda. Ah, bien, bien, bien. bien. Eh, bien. Bueno, Mis saludos eh, Vamos ¿Qué? a tocar tres cositas breves Bien. El ayuntamiento de Salcedo Tenía que tener Un personal habilitado Para limpiar la calle De Salcedo el sábado en la noche Pero es una actividad que es la más grande Cada gata que se hace en todo el país En conmemoración A no violencia contra la mujer Excelente. Eh, lleva años haciéndose Y yo creo que esa intolerancia a lo bauta y a lo mecho eh, debe tener a los demás ciudadanos. Sí. El régimen de Trujillo se caracterizó por la no tolerancia, por la no permisibilidad al diferir de otras ideas que las del gobierno de turno. Sí. Bien, mira, lo que debe tratar es una intolerancia, pero el error... Y la cosecha de mosquitos que tenemos aquí en la vecindad nuestra, en la ya. parte de, de la organización Mario Fernández y la parte de la organización eh, eh, El Tejar. El Tejar, sí. No es... Bueno, creo que hay una pariente suya que vive por ahí. Sí. Eh, una pariente de Francia. Mi, ma, mi madre. Hay un, un registro eh que se tapona. Eh, fruto de la, las grasas que salen de Pizza okay. el registro eh, sanitario, verdad, la clave sí. y entonces eh, de, de, de, las aguas usadas de la urbanización del Tejal, en gran parte sí. salen hacia atrás y tienen un olor y una cosecha de mosquito aquí y quiero hacer el llamado para que la gente de Napa pues vengan en auxilio, que limpien y que le pongan también regla a la gente de PESAJAT para que resuelvan el problema del vertido de grasa y de otros desperdicios sólidos que tiene que están taponando el desarrollo de, de, ese, de ese sector y que nos perdonen, eh, pero no aguantamos los mosquitos yeah. Que oh, están echando hacia unos, sí. unos terrenos eh, baldíos que hay ahí, y eso es una laguna, una ciénaga. Eh, de vez en cuando, y yo mando un personal a fumigar, eh, como tengo que hacerlo hoy, pero anoche me asaron. Eh, sí. Por favor, hayan algo de la gente de Inapa. Gracias, y gracias te, a ustedes por la tolerancia que tienen eh, en su programa. Bueno, muchísimas, gracias, este, muchísimas gracias, de eso se trata la verdad es que debemos de procurar y Napa tiene que empezar a hacer los trabajos de limpieza de los inbornales junto al ayuntamiento que también es un problema saludar a todos en el whatsapp que ya estamos resueltos vamos a ver vamos a ver bueno ha tenido inconveniente la, la tablet Vamos a ver, un momentico, vamos a ver. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Nos pedimos disculpas, que el WhatsApp ha querido estarme haciendo algunas cosas, pero vamos por ahí. María del Carmen Tejada nos manda una apostar bellísima. Buenos días, pinta el cielo de esperanza con el pincel de la fe, porque todo es posible si puedes creer. Eso es verdad. Gracias por estar ahí, Lorenza Tejada. Cumplo año. Bueno, Lorenza, pues vamos a felicitarte. Flaco. Felicidades para Lorenza, una ciudad televidente nuestra. Para, para Lorenza Tejada, que está de fiesta de cumpleaños, que cumpla muchos años más. Gracias por compartirlo con nosotros, Lorenza. Mírala ahí. Ahí está Lorenza. Que la pases bien, hoy y siempre. Oliva. Clesencio, hola, buenos días, en ese hospital de San Vicente de Paula, esto es una denuncia parece, sinvergüenza entre la gente que dan los recos. ayer fui al hospital con una paciente, saqué el récord, el paciente mío le tocó el número 13, todo que tocaban, perdón, esto es viejo, ella lo que nos manda es, porque ya recuerdo, Buenos días, la paz y el amor de Dios sean contigo, porque Loren, ella había, Oliva había mandado ese comentario anteriormente y dice, estoy activo con el programa de mañana, gracias. Es que la tablet me, me salió ahí de momento. Andrea Manjarres nos manda una información donde ya dimos la, la nota luctuosa de esa, de la, de la, del empresario Sajiramé, la hija de este. Eh, y la doctora Lizardo Que falleció en el día de ayer qué pena eh, También tenemos El número que termina 6516 Dice buenos días amigos míos bendición igual para usted Gracias por estar ahí con nosotros También eh, El que termina 8722 Yo quiero felicitar a Erika Por su graduación Vamos a ver a Erika Ahí está felicidades Erika Que siga alcanzando logros en la vida. Y Belice Pantaleón dice, buenos días, hoy día abrió las, ven, las ventanas de los cielos para enviar bendiciones a, a tu vida, buenos días, igual para usted. Gracias por lo de Galán. <ríe> Belice siempre, Rigo García, New Jersey, ¿te enteraste? Averigua, ya el filtro dañino Medina acaba de autorizar a su equipo trabajar para la reelección, autorizó, sabemos que el Está, que venían haciéndolo ahora ya es oficial en unos días él va a comunicárselo al pueblo dale cráneo jajaja. pobre los pobres de mi paísito bueno eso es una es una información desde New Jersey que nos hace rico que me está preocupando porque si ellos siguen insistiendo en lo que es una realidad encuesta sociedad todos los sectores en contra debido a qué yo se lo voy a decir más adelante queda poco tiempo queda poco tiempo Vamos porque ya hacer lo entonces, vamos a hacer para, para, la, para mañana. Sí, porque para tuvimos mañana. el comentario. Pero quiero sí eh, advertir, la sociedad dominicana tiene bastantes aspiraciones. Nosotros como ciudadanos no debiéramos de permitir que se nos roben esas aspiraciones. Y es decir, la política engendra una serie de situaciones que sin darnos cuenta nos afectan porque mucha gente dice, yo no creo en político, yo no, yo no vivo de la política, pero resulta que las, los pasos que da la política en cierta forma o directamente afecta a la vida y trastorna a la vida. Miren cómo se, se plantea una denuncia de una forma eh, descabellada, sin ningún tipo de, de sustento más que la la que se conoce, porque ¿quién no sabe que aquí hay una cantidad en el mundo diseminado de millonarios venezolanos? Ahora, que el Estado Dominicano lo advergue, también se está timando y se le está dejando entrever que República Dominicana, tanto Punta Cana, Casa de Campo que se supone deben ser objetivos de alta calidad, que allí están llenos de este tipo de delincuentes como dice el comunicador chileno, pero no está dejando un lastre y una mala imagen a la República Dominicana. Estos datos dados desde República Dominicana, porque sabemos que fueron dados desde República Dominicana, y que fueron a llevarlo allá, para lograr un comentario de esta naturaleza que tiene una connotación mundial, o por lo menos en Estados Unidos, América Latina y el Caribe pero ya esos serán y se le irá desmitificando ese tema y en la forma que lo hacen, poniendo entre dicho, entonces digo yo la imagen de proyectos como Cat Cana, Punta Cana, eh, Bávaro y esa zona ahí del este que bien lograda imagen ha tenido y donde los que tienen con qué han invertido en esa zona. De hecho, pareciera como si esto está siendo ocupado por venezolanos millonarios y corruptos del, del, ara, del área de, de Hugo Chávez que se aposentan aquí y ya ustedes ven por dónde vamos eso va a traer consecuencias a la imagen de la república y de esos proyectos tan importantes porque creo que muchos empresarios y personas que han dedicado su vida y su dinero sabemos cómo lo han obtenido, no van a querer invertir o no van a querer estar siendo, siendo vecinos de eso lo, lo, lo, lo bochornoso del caso es que no se usen los recursos de la justicia las herramientas de la justicia para llevar todos los casos que han habido aquí de corrupción de una manera libre, de una manera independiente ya de Breno se habla eso, eso es lo penoso que se use para ch chismes baratos y mira, aquí en San Francisco de Macorís y yo siempre he dicho, tuviste que se armó un reperpero de que con una propuesta de que es, es antidemocrática. Aquí en San Francisco de Macorís he sabido de las reuniones que vienen haciendo un sector del PLD, que siempre ha sido defensor de las de la movilización interna y de que se.. y se utilicen los métodos que Juan Bosch plantó en ese partido y que debió de ser todo lo contrario a lo que iba a ser o no debió ser el PRD pero tienen al PRD adentro y tienen similitudes con los comportamientos que están asumiendo que han retraído prácticas de esas que Juan bo había dicho no y han renegado esos que están promoviendo a lo interno, la movilización interna creo que oxigenizan el su partido y quizás se vea distinto la actuación de los que están arriba, para que no sean 34, sino el, el todo. Día Mundial del Medio Ambiente. Siembra un amigo, siembra un árbol. Y con eso tú ayudas a tener un planeta mejor. Bueno. Mañana nos vemos. Feliz día a todos.